Es un tema en el que sí hemos estado por ahí al pendiente, es muy grave. Justamente nosotros como mujeres, pues efectivamente tenemos que defendernos entre nosotros el tema de la sororidad de la que tanto hablamos. Así que sí estaremos muy al pendiente. Como bien dice, hasta ahorita, hasta el momento es presunto, pero bueno, esperaremos que si sí, en caso de llegar a comprobarse, pues efectivamente que haga todo el peso de la ley. Pero pedían el pedían legal lo separaran el de El mientras correcto. era la investigación. ¿No debería esto de suceder? Sí, nosotros eh, concordamos justamente con ese tema. Digo, se ha dado el caso con algunos, incluso con un maestro, hace poco de un cebetis aquí de la localidad donde primero lo separaron de su encargo y pues bueno, seguía la investigación así que nosotros esperamos que sí ocurra ¿Los sí, regidores van a hacer algún exhorto o se sí, va a tratar este tema? Sí, sin duda los regidores y nuestra regidora sobre todo ha estado muy pendiente del tema y efectivamente esperamos nosotros que, que se dé pronto porque si sí, ella sí se ha manifestado en ese sentido. ¿No sienten como que hay protección de parte de las autoridades para este funcionario? Mira, de pronto por ahí vimos un video yo creo que tal vez ahí se manifiesta el tema no donde donde en este video el secretario del ayuntamiento por ahí platicaba con algunas mujeres que fueron víctimas de este tema y bueno sí de alguna manera nosotros sentimos que primero habría que separar a esta persona y después continuar las investigaciones muy bien gracias, pues gracias. que tengan